Bueno, fue un día increíble, ya que conocí muchas personas que también eran apasionadas por la tecnología y más que nada conocer niñas y chicas, mujeres, que también les de programar, sabiendo que es el lenguaje. Fue muy divertido y aprendí muchos conceptos básicos y conceptos que sí me van a servir tanto para tareas como para divertir un rato. Bueno, creo que es una experiencia sí, a mí para maravillosa.